Om Shanti, buenas noches y bienvenidos a estas sesiones de Brahma Kumaris en Costa Rica. Entonces la charlita de hoy es el tema, nutrir una actitud de que todo es beneficioso y así aprender a cada paso. Y de nuevo están, estamos conectados con Brahma Kumaris de Costa Rica y bienvenidos a esta sesión. Vamos a empezar con un momentito de meditación, un momentito de introspección, de reflexión. Entonces sentémonos en forma cómoda, respiremos profundamente. Inhalo profundamente, exhalo profundamente. Otra vez inhalo profundamente y exhalo profundamente. Voy a chequear un momentito el volumen. Está bien. Y al sentarme en este espacio que me doy a mí misma, de silencio, de introspección, reflexiono sobre mi día y al reflexionar sobre mi día pienso en situaciones que fueron muy fáciles muy agradables y quizás tuve otras situaciones que fueron retadoras, que fueron un poquito, eh, no muy agradables. Y al pensar en estas situaciones que fueron un poquito retadoras, no muy agradables, Pienso en qué aprendí para mi propio crecimiento espiritual, qué aprendí sobre eso. Qué aprendí sobre esa situación. Qué cambios puedo hacer en mi vida, en mi forma de responder situaciones, en forma, en mi forma de manejar situaciones o personas retadoras. ¿Qué puedo aprender de mis, de mis experiencias de hoy, que fueron algo retadoras? Si tuve alguna de ellas para mejorar. para ser mejor ser humano, para sentirme mejor conmigo misma de cómo respondo a estas situaciones retadoras o personas retadoras. ¿Qué me enseñó esta situación que viví hoy, si sí, sí, viví alguna situación retadora, ya sea hoy o ayer, u otro día de esta semana, digamos, algo que tengamos cerquita de, del día de hoy? ¿Qué me enseñó esa situación? esto es lo valioso de tomar momentos durante el día de introversión, de silencio, de reflexión para ir conociéndome, para ir aprendiendo a cada paso y creciendo de esta manera. Porque la vida es una escuela, la vida me enseña y depende de mí si tomo esa actitud de aprender o si tomo una actitud de quejarme, de señalar afuera, de culpar afuera, o si tomo una actitud de aprender. Depende de mí cómo vivo mi vida. Porque no controlo lo que sucede afuera, no controlo a otras personas, no controlo las situaciones. Pero si sí puedo decidir cómo quiero yo responder, que sea de una manera que me ayude a crecer, me ayude a ser mejor. Y si respondo a una situación de una manera que no me gusta, como lo hice, bueno, lo reconozco con honestidad, sin hacer excusas. Aprendo de ello y hago el esfuerzo de responder de otra manera mejor la próxima vez. para eso se, se necesita tener un corazón honesto con uno mismo. Ser muy honesto con uno mismo. Y no engañarse. Y no justificar esos comportamientos que no son lo que queremos que sean. Om oh, Shanti. Entonces, este tema de nutrir una actitud de que todo es beneficioso me ayuda a aprender a cada paso. Y sabemos que, que la actitud, una actitud positiva, una actitud eh, positiva con el entender que que puedo aprender a cada, en cada situación, en cada paso, y que todo es beneficioso, me va a ayudar a llevar la vida y las circunstancias, las situaciones con mucho más liviandad, con mucho más ligereza, con mucho más optimismo, con mucho más esperanza, con mucho más fortaleza. Porque realmente no tenemos eh, idea de lo que cada momento no, nos puede dar, lo que cada momento nos va a traer. Entonces esto hace que la vida sea en cierta forma incierta. incierta. Y, y entonces lo que es importante es nosotros diariamente, diariamente, Ir fortaleciéndonos, ir fortaleciendo nuestro estado interior, ir fortaleciendo nuestra mente, nuestra actitud, ir fortaleciendo nuestra forma de pensar, ir fortaleciendo mi relación con Dios, ir fortaleciendo mi entendimiento de que yo como ser espiritual que soy, soy un ser eterno el cuerpo perece, el cuerpo se entierra o se incinera, pero yo el alma espiritual, este ser espiritual que soy, soy eterna. Entonces entre más voy fortaleciendo esta actitud positiva, esta actitud de esperanza, esta actitud de querer aprender de cada situación, esta, esta actitud de querer eh, ser mejor cada vez, Esta, esta actitud de querer fortalecer mi relación con Dios, de querer cada vez más identificarme con el ser espiritual que soy, eterno. Entonces, la, la, la situación que sea que se me presente, voy a estar más fuerte, más ecuánime, voy a tener más fortaleza en mi mente, voy a tener más fortaleza en mi actitud. Entonces no me va a desbalancear, no me va a, a como que empiece a sacudir mucho. Y si me sacude bastante o si me desbalancea bastante en ese momento, he estado practicando con el tiempo el poder, el poder tomar las riendas de mi vida. El poder tomar, el poder tomar las riendas de mi vida. Y con esta actitud de esperanza, con esta actitud de, de ser positiva, entonces voy a empezar a buscar sí, soluciones. Porque realmente vemos tantas situaciones que se presentan en el mundo, tantas situaciones tan, tan que suceden de pronto. Pero si hemos estado practicando el fortalecernos internamente, el fortalecernos ya sea con esta comunión, esta conexión, este recuerdo de, de Dios diariamente, del Ser Supremo, este, esta, esta, este entendimiento que yo, el alma, yo este ser que soy, tengo una gran fortaleza espiritual que tengo, que necesito alimentar, que necesito nutrir diariamente y que cada situación en la vida de cada situación en la vida yo voy a aprender mucho. Y vemos, digamos que hay situaciones, ya sea, ya seas pérdidas de personas cercanas a nosotros, que amamos, pérdidas de trabajo, pérdidas de dinero, pérdidas de posesiones, ya sea la casa, ya sea el carro, ya sea tantas cosas, pérdida de salud, tantas pérdidas que se pueden dar, que son muy fuertes, son experiencias muy, muy fuertes para el ser. Pero vemos cómo en el mundo las, las personas responden ante todo esto de una manera diferente. Y vemos también a la vez cómo eh, muchas veces de estas situaciones salimos siendo mejores seres humanos aprendiendo a valorar más a los que nos rodean, aprendiendo a, a cuidar mejor los recursos, los recursos, ya sea el dinero, ya sea la comida, ya sea tantas cosas, a no desperdiciarla, a no, mal, a, a no malgastarla. O sea, las situaciones de cada situación, pérdidas de salud, que podemos aprender de pérdida de salud? Cuidar mejor el cuerpo, cuidar mejor nuestra mente, alimentarnos mejor. Eh, ser más conscientes de lo que comemos, cómo lo comemos, cómo lo preparamos. Ya sea pérdida de trabajo, bueno, reevaluar cómo era yo ante el trabajo que tenía, que perdí, digamos para no volver a cometer esos errores en mi próximo trabajo, para, para hacer más, eh, valorar mejor, valorar más el trabajo que, que quizás no lo valoraba tanto. Relacionarme, aprender a relacionarme mejor con mis compañeros de trabajo, hablar de una manera más cautelosa, más cuidadosa, más positiva del de la compañía para, que, para la cual trabajo. Pues entonces, en cada situación, digamos que pérdida de personas, puedo reevaluar re cuánto, eh, cuánto compartí, cuánto aprecié, cuánto valoré esa persona o esas personas que perdí en mi vida. Y cuánto no las valoré, cuánto no las aprecié, cuánto no les di mi tiempo para aprender de ello, para así en las próximas relaciones con las otras personas que, que me rodean en mi vida, que se mantienen en mi vida, cuidar mejor mi relación hacia ellas, mi tiempo con ellas, mi cuido con ellas. O sea, en cada momento, en cada situación, sobre todo cuando hay pérdidas, ¿verdad? Entonces uno puede sentarse a reevaluar cómo ha sido mi vida, mi actitud, mi relación con eso que, que estoy perdiendo en ese momento, si se quiere, hasta el momento. Y que puedo ir cambiando para no cometer los mismos errores, para no ir cometiendo los mismos errores. O sea, sí podemos pensar en tantas, tantas situaciones que podemos en este momento hacer un pequeño, una pequeña reflexión sobre esto. Entonces quiero que tomemos un momento, un momentito, un ratito, para reflexionar sobre esos, esas pérdidas en nuestra vida. ¿Y qué quisiera cambiar de mí para que mi relación ante, ante digamos, estas otras cosas, lo que tengo hasta el momento, las personas que tengo, los recursos que tengo, incluyendo el dinero, la salud que tengo, la condición de mi cuerpo, mi, mi mente, eh, las posesiones, ya sea la casa, lo que, el carro si tengo, lo que sea. ¿Cuál es mi relación ante ellas? Es una relación de agradecimiento, es una relación de cuidado, de cuido. Es una relación donde les doy calidad de tiempo. Es una relación donde en vez de quejarme aprendo. Y aprendo a usar paciencia, aprendo a usar tolerancia, aprendo a usar eh, agradecimiento. Entonces puedo evaluar mi vida en este momento. Chequeando. En todos estos aspectos de mi vida, personas, recursos, ya sea dinero, comida, posesiones que realmente me, me facilitan y me, y me dan mejor bienestar de vida, ya sea mi casa, un apartamento, ya sea, sea un lugar para vivir, ya sea medio de transporte. El dinero, cuánto. Eso y lo uso de una manera eh, cuidadosa, no lo malgasto. Mi tiempo, cuánto lo uso de una manera cuidadosa, no lo malgasto. Mis palabras, son palabras eh, que me fortalecen y fortalecen a los demás. O son palabras que me debilitan y debilitan a los demás y al medio ambiente. Mis pensamientos igual, son pensamientos que me fortalecen o me debilitan, mis acciones son acciones de las cuales yo me siento satisfecha, me siento contenta, me siento bien. o lo contrario. Entonces, entonces, al reevaluar mi vida, en vez de yo quedarme como pegada en las pérdidas, en vez de yo quedarme como quejándome y sintiéndome víctima y sintiéndome un mártir de las pérdidas, ¿qué puedo aprender yo de esas pérdidas que he tenido en mi vida? O esas situaciones, situaciones retadoras, personas retadoras. Y mi forma de responder, en mi forma de, de responder ante esas situaciones, ya sea pérdidas, ya sea situaciones o personas retadoras, ¿qué puedo yo ir aprendiendo para ir creciendo y hacerme un mejor ser humano? En sentirme más satisfecha, más, más plena, más contenta de cómo yo manejo las situaciones, cómo respondo ante las situaciones. En la vida vamos a cometer errores pero de esos errores podemos ir aprendiendo para no volver a repetirlos. Y si vuelvo a repetirlos, bueno, sigo aprendiendo de ellos y sigo haciendo el esfuerzo para seguir trabajando en, el, en, mi, auto, en mi cambio personal, en mi autotransformación. Entonces cuando yo tomo esta actitud de nutrir, esta actitud de que cada situación es beneficiosa, por más difícil que sea. ¿Qué puedo pensar? ¿Puedo pensar en una situación beneficiosa? Bueno, por ejemplo, unas, esas calamidades, terremotos, inundaciones, incendios, etc. Y vemos cómo la humanidad, la gente, se, eh, se une para ayudar. Y general es así. Y vemos la bondad de la gente, la bondad del ser humano. Vemos que la, la, la esencia del ser humano es buena. Lo mismo en situaciones, digamos, este, de salud. Vemos muchas veces personas queriendo, con las mejores intenciones, darnos consejos, dando, darnos, dándonos recomendaciones, contarnos lo que ellos han vivido en una situación similar de salud y que les funcionó a ellos, les sirvió. Muchas veces podemos cansarnos de tanto consejo que la gente puede dar ante situaciones de salud retadoras, pero, pero lo hacen con todas las mejores intenciones, lo hacen con amor, lo hacen con los buenos deseos. Entonces es bueno escucharlos con amor y agradecimiento, aunque no queramos a veces escuchar más consejos sobre salud en esa situación específica, pero bueno, tenemos que reconocer y agradecer las buenas intenciones de las personas. Entonces, entre más voy también alimentando una actitud de un corazón lleno de agradecimiento, un corazón lleno de esperanza, un corazón lleno de optimismo, un corazón lleno de fe, un corazón entendiendo que tengo fortaleza en mí, que cada ser humano en su esencia es un ser humano lleno de fortaleza espiritual que puede sobrellevar cualquier situación. Y si tomo esa actitud de, de enfocarme en los beneficios de cada situación, en el aprendizaje de cada situación, entonces me va a ser más fácil llevar la situación me va a ser más fácil eh, sobrellevar cualquier situación, me va a ser más fácil mantenerme optimista, me va a ser más fácil mantenerme liviana, me va a ser más fácil mantenerme muy cercana a Dios, si soy una persona que creo en Dios, yo creo en Dios, es el centro de mi vida. Entonces este ser supremo, este ser de amor, de misericordia, de compasión, de fortaleza, de paz, entonces si yo me mantengo, si creo en este ser supremo, en Dios y me mantengo muy cercana en mi corazón a este ser, comparto todo lo que está en mi corazón con este ser, me mantengo recordándolo, me mantengo muy muy pues recordándolo mucho durante el día, compartiendo con este ser Supremo con Dios, todo lo que esté en mi corazón, mis inquietudes, mis, mis miedos, mis preguntas, mis mis todo lo que todo lo que sea que tengo en mi corazón en, en mi mente, me voy a sentir más fuerte. voy a voy a, eh, voy a poder sentir más respuestas, más guía que la gente a veces habla como dice que es como milagros que, que pude pensar en tal en tal posibilidad eh, para hacer para buscar ayuda en tal tal situa, en tal en tal lugar en x eh, terapia lo que fuera o, o fuentes de trabajo o, o ayuda para fortalecer no estar más en paz lo que fuera porque esta, esta conexión con esta, esta conexión con dios está este recuerdo de Dios, esta, esta eh, relación cercana de corazón a corazón con Dios, donde le cuento todas mis como decía anteriormente, todo lo que tengo en mi mente y mi corazón, me va, me va a ir dando respuestas, Dios trabaja en formas muy interesantes a través de otros o directamente, y me va a ir como aclarando el camino, para yo ir viendo soluciones, encontrando soluciones, eh, hablando con personas que me ayudan, de una manera u otra, Dios me va a ir guiando para yo estar mejor entonces el mantenerme muy cercana a Dios el mantenerme muy muy eh, recordando que soy un ser espiritual que el cuerpo no soy yo el cuerpo perece, el cuerpo tarde o temprano va a perecer eh, pero el cuerpo no soy yo sobre este ser metafísico, este ser eterno, este ser espiritual, este ser con una gran fortaleza y paz interior. Entonces reconectarme en cada momento, por más retadora que sea la situación que esté viviendo, por más retadora que sean las personas. Entonces conectarme, ir hacia adentro, conectarme con el, con el Ser Supremo, con Dios recordarme, reconectarme de toda esa paz interior que tengo yo, de todo ese poder interior que tengo yo. Recordarlo, usarlo, estabilizarme en ello. Y de esa manera voy a ir cada vez más fortaleciendo, nutriendo esa actitud de esperanza, esa actitud de fe, esa actitud de, de paz interior, esa actitud de de que cada situación es beneficiosa y de cada situación aprenda. Y entonces, en vez de que cada situación se nos haga un mundo, en vez de que cada situación nos sintamos como que, que no podemos más, nos sintamos como, como que ya no aguantamos, en vez de tomar, de ir hacia afuera y pensar en eso, ir hacia adentro, conectarme conectarme tomar fuerzas de Dios conectarme con mi, con mi fuerza interior saber que puedo saber que si sí puedo sobrellevar lo que lo que sea saber que si sí puedo aprender de cada situación que me va que me llena de mucho mucho aprendizaje vemos cómo muchas veces personas han tenido esas experiencias que le llaman experiencias cercanas a la muerte y después cuentan su experiencia tan bella con esta luz de amor, que generalmente, que generalmente siempre hablan de que sentían se este gran amor, de es esta luz de gran amor, Dios, y a la vez vuelven a ser personas diferentes. La, esa, esa experiencia cercana a la muerte los cambia y vuelven ya de esas experiencias personas cambiadas. Vemos también, tenemos tantos testimonios, tantos ejemplos de personas que han vivido experiencias fuertes. Y se volvieron mejores personas, mejores seres humanos, después de esas experiencias fuertes. Las experiencias fuertes ayudaron a esas personas a reevaluar su, su vida, a reevaluar su forma de ser de hacer esos cambios drásticos en su forma de ser. Ayuda, los ayudaron a valorar más el tiempo, las personas, la salud, una mente tranquila y de, llena de paz, relaciones más armoniosas, más calidad de tiempo con cada persona, con las personas. Entonces si vemos, la vida constantemente nos está ayudando, a crecer, a ser mejor, a ser humano. Las situaciones se presentan, muchas veces sí pueden ser muy fuertes las situaciones, pero si tengo una actitud como es de aprender, de crecer, de ellas, puede ser mucho, puede llegar a ser mejor, ser humano. Y vamos a hacer una reflexión, una meditación, que solo la Meditación es con, eh, recordar a Dios, Recordar todo mi gran potencial espiritual, recordar que soy ser mi ser espiritual, de aumentar mi relación de amor conmigo mismo y con Dios, eso es lo que aumenta en gran Me siento en forma común, respiro profundamente, y me recuerdo que mi esencia es la paz y que mi esencia es el amor y que soy mi esencia un ser espiritual con un gran poder interior con una gran paz interior y al recordarme lo una y otra vez recordarme lo otra vez una y otra vez varias veces durante el día, y recordar a Dios, este ser de amor, Dios, este ser de misericordia, de compasión, este ser supremo de paz, de poder, y yo recordarle cada vez más, ir desarrollando y nutriendo una relación de amor con Dios, voy llenando más y de su paz. Me voy llenando más y más de, de su fortaleza espiritual, de su amor. Y así sé que no estoy sola. Sé que estoy con este ser cuya compañía es tan poderosa. Cuya compañía me fortalece, me empodera. Y así. Cuando se me presentan situaciones retadoras, voy hacia adentro. y conecto conmigo mismo, este ser espiritual que soy de paz. Me conecto con Dios. Con esa gran fortaleza espiritual, afronto la situación con esperanza, con optimismo, con paz. Afronto la situación con claridad en mi mente. Busco soluciones con la ayuda de Dios. Lo hablo con Dios, la situación que se me está presentando. Y le pido que me guíe a buscar y encontrar las soluciones, las mejores soluciones ante ante la situación, que me guían de qué debo ser. Y así me mantengo en paz, me mantengo liviana, me mantengo fuerte, para afrontar lo que tenga que afrontar aprendiendo a cada paz, creciendo a cada paz, sabiendo que, que nunca estoy sola. Siempre estoy en esa compañía de Dios. Con